Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas. Bueno, tengo muchos problemas. ¿Acaso no lo viste venir? ¡Ya está tu madre, ¡Prepárate para morir! A que no te esperabas esa, ¿verdad, carnal? Híjole. Creo que no se va a poder. ¡Sí! Hola, buenas tardes, soy imbécil. <risa> novato sé que puedo volar y que mis sueños puedo realizar técnicamente no hay nada de malo, ¿no? pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Pero qué, pero qué, <risa> eso no es algo bueno, ¿verdad? Amigo mío, estás soberanamente. ¡Ah, ¿A dónde crees que vas? Y vivieron feos para siempre. Hola a todos, antes de que termine el vídeo les quería decir, que tengo pensado iniciar una lista de reproducción de bugs y glitches de este mismo juego, y si será así, quizá solo muestre un solo Google Glitch por vídeo, para que así pueda extender la lista de reproducción, y ya que estamos hablando de bugs, ya había hecho un vídeo de este mismo tema, el cual se los dejaré en la descripción o al final de este mismo vídeo por si lo quieren ver, pero bueno, eso ha sido todo de mi parte por hoy, denle like si les gustó, y si no les gustó, pues yo no sé qué. Que siguen haciendo aquí, a la verga